Estamos en no. Estamos en Me meto nitido dos, nivel dos, nivel dos. de al No se diga más que estamos en otro nivel. Me meto nitido nitido nitido dos, nivel de nitido, nitidre, p -p. No se diga más que estamos en otro nivel. De nitido, fulana, la Se ve como interesante el fin de semana Compre morrón de ocho años sin no No le no le no le pare que que la gana Fulano fulana Me la gana Se ve como interesante el fin de semana un morrón rondo años o sin no bucanai No le no le no le pare que el que baila la gana Rico, rico, rico, rico, rico Rico, rico, rico, rico, rico Rico, Rico, Rico, Rico, Rico Rico, Rico, Rico, Rico, Rico no, no, no, estamos en tres, 3 no, no, no, estamos en tres, 3 no, no, no, no se diga más que estamos en no, otro no, no, nivel. Me no, no, no, no, no. meto en Nitido, nitido, nitido me meto en Niti 2D, me meto No se diga más que estamos en Muchos se asombra porque todo suena riquísimo con 3 le pegamos exótico que bailo melo melo melo es lógico que bailo melo melo melo es lógico y el que no le meta si te rico es básico que bailo melo melo melo es lógico ¿Y el que no le meta si te rico es básico que bailo melo melo melo es lógico Que el que no le meta si te rico es básico, el, no meta, si rico, es básico? el estilo es clásico tu estilo Le meto nítido tito. que más sabio yo Vito riquísimo Adoreco. DJ Alex Pásate nítido a nítido a Baby. Le meto nítido tito. Beat Music Vito riquísimo Salsa Pásate choque mundial Pásate nítido a nítido a No se diga más que estamos en otro nivel